En este vídeo lo que vamos a hacer es eh, crear el formulario principal. El formulario principal de la base de datos, de este ejemplo que estamos continuando, de la base de datos de alumnos de un instituto, eh, lo que no, nos va a hacer es ese menú donde los alumnos o donde, vamos a decir, todos los usuarios puedan interactuar metiendo datos sin necesidad de hacer, eh, eh, tener conocimientos de las tablas o de los campos o de cómo está realizado. Con lo cual, lo que nos meteremos es otra vez en el Access 2016 del VDI y dentro de él lo que haremos será eh, crear un formulario principal en blanco y añadiremos una imagen, veremos que tiene que ser en un formato específico y le añadiremos botones para poder interactuar. Vale, Vamos a crear un formulario principal al cual le vamos a asociar estos formularios. ¿vale? Entonces, lo mismo, crear... Pero en lugar de asistente para formularios, vamos a hacer un formulario en blanco. Vale. Cierro, guardo y lo voy a llamar directamente principal. Voy a vista diseño y tengo el formulario principal. Bien, vamos a ver ahora eh, cómo darle formato a este formulario principal y además cómo crearle un botón para abrir el formulario de insertar nuevo alumno. Entonces lo primero que hacemos es vamos a ponerle un texto que vamos a llamarle principal y es. Vale. Le damos un poco el formateado y lo vamos a poner dentro de formato. Vamos a ponerle un tipo de letra grande de un formulario principal ¿vale? y ahora le vamos a poner una imagen eh, y luego un botón la imagen en principio tiene que estar en formato BMP, BMP en el caso que voy a mostrar tenía una imagen en JPG y en el mismo Paint la puedes guardar como BMP eh, si quieres eh, subirla, tú en principio seleccionas el marco Puedes crearla desde archivo, si la tienes, o crear desde nuevo desde bitmap eh, ima, eh, imagen. Va, vamos a elegir la que tengo, que es en BMP. ¿Vale? Vale, y esta es la imagen que tengo. Bueno, La imagen es pequeñita, con lo cual bueno, pues este podría ser el logotipo de nuestra empresa o lo que queramos hacer. En el caso que queráis escanear vuestra foto donde tenéis las tablas, pues bueno, eh, lo mismo, la paséis a BMP y haríais un formulario donde insertes esa imagen y lo abrirías también con un botón igual que lo que vamos a hacer ahora de insertar Nuevo alumno. Entonces, para el caso del de, de botón, en esta tabla dentro de diseño tengo todo lo que puedo subir. Entonces, en este caso voy a hacer un botón, que me eh, haga la acción de abrir nuevo formulario. Entonces, abrir formulario existente. Entonces, tengo para hacer con registros, tengo operaciones con registros, etcétera, etcétera. En este caso, quiero abrir un formulario. Vale. Entonces, puso abrir formulario. ¿Qué formulario quiero insertar nuevo alumno? Abrir formulario. Bueno, vamos a mostrar todos los registros. O, en el caso que solo se quieran ver eh, nuevos, pero bueno, esto lo, lo haremos posteriormente con una línea de programación. Entonces, abro formulario y mostrar todos los registros. Eh, en el texto voy a ponerle insertar nuevo alumno. Vale. Y le pongo botón insertar. Nuevo alumno. Vale. Con esto lo creo y lo mismo en formato. Puedo ir a un tipo de letra bastante más grande. Y el botón, pues lo hago hermoso y ya está. Vale. Esto lo cierro. Guardar datos en formulario principal. Sí. Y aquí tenemos un formulario principal que en principio también le he puesto que sea emergente, igual que el, el formulario de nuevo alumno. Vale. Ahora, ¿qué tengo? Un título, una imagen metida y un botón. Si pincho en el botón ya directamente se me abre un nuevo alumno, pero todavía se me abre el número 1. ¿vale? Lo que quiero es que cree un registro nuevo. ¿vale? Eso lo vamos a hacer con una línea de programación que directamente se puede hacer con Visual Basic o con macros. Vamos a hacerlo con macros, puesto que parece que es más sencillo para los que no tengan base de programación. Para darle al botón la función de que vaya a nuevo registro, abro el formulario principal, pero lo voy a abrir en vista diseño. ¿vale? Y en este, en el botón como tal, voy a también darle, eh, vamos a decir, doble clic para abrir sus opciones. Y estoy en el botón Insertar nuevo alumno en las propiedades que tiene. Entonces tengo el formato, ya os digo que podría cambiarle de todo tipo de colores, tendría los datos y si se añade datos, en principio este no añade datos. Y aquí tengo al hacer clic una macro macroincrustada. Eh, esto sale por defecto. Entonces lo que voy a hacer es abrir la macro incrustada Y aquí se me abre lo que hace directamente. Quiere decir, aquí hace insertar nuevo alumno, en vista formulario, nombre del filtro, bueno, le he dado clic, nombre, nombre del filtro es lo que tiene... Modo de datos y modo de ventana normal. Aquí puedo hacer que tenga más opciones en cada una de ellas, ¿vale? Puede ser solo modificar, pero en el, en, para nuestro caso lo que quiero es eh, darle una nueva acción. Lo que quiero es que vaya a ir a registro, ir a registro y no va a ir al registro siguiente, sino que va a ir a nuevo. Entonces, con esto, abre el formulario en vista diseño, bueno, en vista formulario, y va a ir directamente a registro y a nuevo registro. ¿Vale? No es más que eso. Con eso, guardo, cierro y cierro. ¿Guardar datos? Sí. ¿Qué he hecho ahora mismo? Principal, insertar nuevo alumno, ya me abre nuevo. Con lo cual, si yo meto un alumno nuevo, pues voy a meter... ¿Vale? Cierro y ya está metido. ¿Qué quiero verlo? Pues voy a formularios eh, y aquí tengo todos los datos. En principio, si os acordáis, tenemos tablas y formularios. Pues voy a ir a las tablas, voy a ir a los alumnos y acaba de meter a Ana González con el número 5 que se pone como autonómico. ¿Vale? Y con esto ya os digo que en principio tengo el formulario principal. Que puedo acceder con los botones que yo le ponga y accediendo con los datos que le ponga en cada uno de ellos. Con esto ya tengo la parte del diseño de la, del interface de la interacción del usuario con la base de datos de forma visual por medio de ventanas y por medio de botones. En una segunda parte de esta creación del formulario principal, lo que vamos a hacer es poner un campo de texto donde puedan escribir los usuarios la consulta que desean realizar y cómo vincular el dato que se ha metido dentro de ese, de ese campo para hacer la consulta y que dé el resultado correctamente. Lo vamos a ver a continuación, los distintos pasos según el ejemplo que estamos llevando. Si voy al formulario principal, exactamente igual que antes, lo que hago es editarlo en Vista Diseño y creo un botón. ¿Qué tiene que hacer el botón? Pues lo primero que tendrá que hacer es ejecutar una consulta. Entonces eh, busco registros, busco eh, operaciones con registros, operaciones con formularios, operaciones con informes, que en principio sería una, un, un papel formateado lo que me hace el informe y en otras lo que hago es ejecutar una consulta y con esto vale para lo que queremos. Entonces hago la alumna es consulta, que no tengo otra. ¿Vale? Y lo que quiero es a ver, alumnos. Finalizo y cierro. ¿Vale? Entonces, si voy al formulario principal ya puedo hacer dos cosas. La primera es insertar nuevo alumno, que es lo que ya vimos, y luego puedo ejecutar eh, la consulta. ¿Qué me sale? La consulta según lo que quiero. En este caso me hace una consulta de alumnos que son mayores del 2003, pero claro, esto no me acuerdo yo. Entonces, vamos a hacerlo para que esta consulta sea eh, variable. Para ello, tengo que hacer varias cosas. Lo primero, poner un campo en el formulario principal. Vale, que le voy a poner un campo que lo pueda rellenar. Entonces ese es el campo que aquí le podemos poner directamente fecha límite. vale. Y esa fecha límite no quiero que tenga ningún dato asociado, no tengo que tenga ningún origen de control. vale. Vamos a dejarlo libre y lo único lo, le vamos a dar un nombre. Entonces en todas vamos a ponerle... Control de fecha en principal. ¿Vale? Control de fecha en principal. Este, no el texto, que es la etiqueta, este. Vale, entonces, esto lo guardo, sí, pruebo, y aquí puedo escribir, vale, perfecto. Ahora, para el caso de la consulta, en la consulta, si os acordáis, tengo propiedades de objeto, eh, perdón, tengo vista diseño y tengo que es mayor que un, un objeto. Entonces lo que voy a hacer es que este sea el campo variable que le he puesto. ¿Qué tengo que hacer? Lo borro del todo, le doy a generar, le voy a dar que sea mayor, lo, lo mismo que habíamos puesto y voy a ponerle en... El, el campo del formulario principal. Pues en este caso voy a a la base de datos, las tablas consultas formularios, en el formulario formularios cargados todos los formularios todos los formularios, formulario principal ¿y cuál le tengo que poner? control de fecha en principal entonces es mayor que ese dato aceptar cerrar, guardar vale con lo cual Ahora voy al formulario principal y tengo un valor límite. Si ese valor le pongo una fecha, voy a poner 01 del 01 del 2000. ¿Vale? Ver alumnos me va a filtrar me va a filtrar los alumnos según esto que acabo de ejecutar. Si esto lo cierro Ahora voy a ponerle... Bueno, si recordamos, ver alumnos, me salen 4. Vale, si le pongo 1999, ver alumnos, bueno, cierro esto, ver alumnos, me salen cinco que son todos los que son. Vale. Si ahora quiero ver los que son más jóvenes del 2004 en adelante, quiere decir que me salgan estos tres, ¿Vale? Paco Felixiana es la solución. Si le pongo aquí 2004, tengo que borrar y tengo que volver a ejecutar. Paco Felixiana. Y, y si, por ejemplo, le pongo del 2005, eh, voy a ponerle desde septiembre, vuelvo a cerrar la consulta, vuelvo a ejecutarla y ya solo me sale. Con lo cual, acabo de hacer un formulario que me ejecuta una consulta con un valor variable que le pongo aquí, ¿vale? Con lo cual me varía la consulta. Y esto es de mucha utilidad para no tener que meterse en el modo edición, sino que este es el modo donde el, el usuario va a ejecutarlo. Aunque es un vídeo un poco largo, me hace todo el diseño del formulario principal. Desde cómo crear una imagen hasta cómo crear un botón que me abra un formulario hasta cómo hacer una consulta con un campo de texto que pueda ser personalizado, que cada uno ponga un dato y ejecute la consulta con, ese, con esa variable. Con ello, lo que podemos hacer ahora son ejemplos más complicados que los ejemplos iniciales y espero que os sirva para hacer unas bases de datos que os sirvan para vuestra vida, tanto personal como laboral. Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.